Hello. Bueno, pues ayer una persona me dijo, oye, lugarcén, ¿por qué no ejerces de Mr. Curator y nos haces, pues todas las semanas, una selección de enlaces que estás encontrando, de webs, de aplicaciones, de todas esas cosas que buscas? Y me parece una idea fenomenal. Es decir, todos los viernes intentaré hacer una selección de cosas que estoy encontrando en Internet, de webs de enlaces, de vídeos divertidos, de vídeos útiles, de páginas web útiles, de blogs, de trucos, de cosas, ¿vale? Pues me parece una idea fenomenal y es lo que vamos a hacer. Hoy empezamos, 16 de diciembre, y vamos a empezar con los enlaces, con una serie de enlaces y de cosas interesantes que he encontrado en Internet durante estos días. Así que, ¡vamos a ello! Muy bien, pues lo primero que he encontrado me parece absolutamente genial. Se llama waliboo.com y para los que somos padres es una web que está fantástica porque imagínate, imagina que puedes alquilar tus sales de viaje con los niños y puedes alquilar eh, pues, la cuna de viaje, cochecitos, sillas para la bicicleta... Cualquier cosita de los niños lo puedes alquilar en destino. Es decir, de tú a tú, en plan intercambio entre usuarios, puedes hacer un alquiler de todas esas cosas de viaje que llevas con los niños. Todos los que hemos tenido niños y tenemos niños sabemos que llenas la maleta, que parece que llevas la casa contigo, ¿no? Pues Walibu, me parece una idea genial porque va precisamente de alquilar y vender y reutilizar los artículos de tus hijos es decir tú puedes poner en alquiler cosas que tengas una cuna de viaje que ya no utilizas porque los niños crecen cualquier cosa de este estilo y lo pones aquí en esta plataforma es una especie como de wallapop pero muy centrado en lo que sería los artículos de los nenes y está fantástico la verdad es que tiene un montón de de funcionalidades está muy bien porque es una startup de león de mi provincia de mi ciudad y está empezando, es decir, lo que hace falta ahora es que la gente se apunte. Fijaos, accedéis a un mapa del lugar donde queréis hacer un alquiler y pues aquí tenéis pues, una silla de paseo, pues una bugaboo, una cuna de barrotes, otra silla de paseo, una bici, un triciclo y todo eso lo puedes alquilar. Se lo alquilas, le pagas a la persona... En la que, con la que estás haciendo el intercambio. Me parece súper interesante. Es algo realmente chulo. Y nada, lo que hace falta ahora es gente que se apunte. Yo ya me voy a apuntar porque tengo cosas de Darío que ya no necesita y que puedo poner en alquiler. Además aquí, pues, las excursiones que se pueden hacer a la montaña, en León, yo ya estoy pensando cosas que a lo mejor no me apetece comprar, pero que sí que puedo tener en alquiler, puedo alquilar y puedo encontrar a alguien con el que hacer este intercambio y sería a través de Walibu. me parece una idea genial así que ya sabéis los que tenéis niños los que habéis tenido no, niños pequeños y ahora tenéis cosas que no sabéis qué hacer con ellas entrar en walibu.com, haceros un usuario y poned todos esos elementos en alquiler porque bueno pues le sacáis un rendimiento y estamos de, de cierta manera moviendo un poco todo este tema de los artilugios y las cositas de los niños vale bueno pues seguimos con otro enlace este que me lo chivó jesús de ideco de la academia ideco es buenísimo es una competencia directa a photoshop se llama affinity es una empresa que tiene varias eh, aplicaciones varios programas y el que me gusta en este caso el que es competencia directa de Photoshop es Affinity Photo fijaos que además ahora ya veis qué precio tiene nada que ver con lo que cuesta Photoshop es decir te lo puedes comprar y por lo que estoy viendo le voy a hacer eh, voy a hacer pruebas con este con este software es muy muy completo todo lo que dice que tiene pues eh, tiene muchos filtros tiene la posibilidad de hacer incluso proyecciones en perspectiva lentes todo lo que tiene que ver con fotografía y con retocado de imagen. Veis que el, el interfaz que tiene la herramienta es absolutamente espectacular, se parece mucho a la de Photoshop y aquí en la descripción de, de Affinity incluso veis todas las posibilidades que tiene aquí de, eh, dentro de los menús y todos los que manejamos Photoshop esto nos suena poderosamente, con lo cual es una posibilidad para utilizar y no estar, pues, o comprando Photoshop o tratando de bajártelo de alguna manera pirata, que ya veis. Pues esto sería una opción estupenda. Affinity. ¿Vale? Me parece genial. Más cosas. Los que usáis Telegram, que es la alternativa a WhatsApp, bueno, pues ya conocéis que funciona muy bien. Telegram ha hecho Telegraph, que es una plataforma para publicar como si fuese un blog y es súper sencilla es absolutamente minimalista ni siquiera necesitas tener una cuenta de usuario simplemente publicas veis aquí es, es esta la pantalla veis que pone título y ponéis cualquier cosa ponéis el autor ponéis el nombre que queréis y aquí escribís y os ponéis a escribir esto al dar a publicar os genera un enlace arriba y ese enlace lo podéis compartir en cualquier sitio Está pensado también para compartirlo en, en Telegram. Si tenéis una cuenta de Telegram, pegáis este enlace pues en un chat o en un grupo y os aparece maquetado de tal manera que luego pincháis y sale dentro del propio Telegram todo este texto bien maquetado. Pero ni siquiera hace falta que tengáis Telegram. Fijaos, he hecho una prueba, he estado probando y se pueden hacer cosas realmente chulas. O sea, es muy básico. Pero no necesitamos nada más. Los que también conocemos Medium, esto nos vale. Y veis, se pueden añadir imágenes, se pueden añadir, me he fijado que se puede añadir un vídeo de YouTube, de Vimeo, un link a Twitter y se encajaría. Está realmente bien. Pues es una opción interesante para escribir y para tener un blog eh, muy bien maquetado. Esto luego tú haces una recopilación o lo distribuyes en redes sociales y funcionaría muy bien dejaré todos estos enlaces los voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ellos lógicamente es curación de contenidos y si necesito lo que tengo que hacer es poner los enlaces dejaré también la descripción que tiene el blog oficial de telegram de telegraph y también eh, genbeta lo explicó esto es de hace menos de un mes explicó muy bien de qué iba y bueno pues también os dejo ese enlace para que lo podáis leer por último para terminar y haciendo un poco promoción de mí mismo todos estos vídeos que grabo están en mi canal de youtube que es el canal de youtube de Lugarcén, y ahí iré colocando todos estos vídeos y muchos más los que vaya haciendo y la idea que yo tengo para mi canal de youtube es colocar muchos trucos o sea, explicar muchos trucos no solamente de cómo buscar mejor no solamente trucos de google sino todo lo que yo vea que facilite el que nuestra vida digital nuestra vida online nuestra vida en Internet, en redes sociales y en todas las plataformas en las que estemos, sea mejor, más productiva, más potente, más eficaz. Y eso lo voy a hacer en mi canal de YouTube. Así que si os queréis suscribir, pues nada, lo podéis hacer. En cuanto queráis o incluso en un enlace que colocaré ahora mismo en la pantalla dentro de un rato dentro de YouTube aparecerá para que te puedas suscribir a mi canal. Me gustaría mucho que te suscribieses, pero sobre todo lo que me gustaría es que me preguntases. Quiero demostrar que se puede estar bien informado a través de Internet de buenas maneras y con una potencia importante. Preguntadme cualquier cosa y yo la responderé. Y ya está. Me regreso a mi cueva. Ya tenemos los enlaces del viernes. Fenomenal. Y nada, os deseo que estéis y que lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Chao!